días, el en en lugar donde se encuentren, donde habla su hermano Denzil Vázquez, aquí estamos junto con el pastor Miguel Ríos Colón, pastor de la iglesia Tabernáculo en Bayamón, hoy nos honra con su visita, vamos a entrevistar a nuestro hermano Miguel, eh, estoy por mi esposa eh, la pastora Angie Rodríguez, que me ha cedido la oportunidad para conversar con ustedes en esta tarde. Y, por supuesto, antes de iniciar, eh, vamos a hacer una oración para que nuestro Señor Jesucristo tome control en este momento de lo que aquí se va a hacer. Padre nuestro, delante de tu presencia, continuamos en esta tarde, Señor. Yo te pido, Dios que seas tú tomando control, Dios mío, que en este programa que se está transmitiendo a través de Radio NCR, Dios mío, y a través de Facebook Live, puedan ser alcanzados por personas que necesitan escuchar de tu palabra, Dios, que sea un momento de paz, las en este momento tan convulso que está pasando en el mundo, Señor. Te pido aún por aquellos que están en Afganistán, Dios mío, que, están, que pueda llegar este, esta palabra, Señor, a ellos, que ellos puedan recibir paz, Señor, amén. que sientan tu presencia en esta hora, al igual que en todos los países que vamos a alcanzar, Señor, para tu gloria y para tu honra. En el nombre de Jesús, a ti damos toda gloria y toda honra. Amén, amén. y amén. Pastor Miguel Ríos queremos eh, primero antes que nada denle un saludo aquí a la radio audiencia y los que nos están viendo por eh, eh, Facebook Live Amén, saludos a todos, Dios les bendiga, buenas tardes eh, a todos los hermanos y amigos que nos están viendo y que nos están escuchando y sobre todo gracias a los pastores de la casa por darme esta oportunidad, para mí es un privilegio Amén, Amén Pastor le pregunto, empezando, eh, ¿cuándo, ¿cuándo usted se convirtió al Señor? Wow, déjeme si me acuerdo, pero eh, <risa> está entre 1975-76, por ahí, yo, yo, tal vez eh, eh, más o menos, 75-76. Okay. Eh, una información que nos dieron, dice que usted nació en la ciudad de Nueva York. No se lo diga a nadie, pero sí, nací en la ciudad de Nueva York. Eh, hace unos añitos atrás, 1959, eh, pero ya al año estaba aquí en Puerto Rico. Araño estaba aquí. Sí. sí, dice que sus padres eh, estuvieron residiendo por allá. Eh, don Miguel y Doña María. Amén, doña Miguel, eso es así. Eh, Buenas, buenos padres tuve, gracias a Dios. Amén, amén, amén, amén. Y entonces, eh, eh, ¿a qué edad usted regresó, más o menos, de, de Nueva York a Puerto Rico? Sí, ya, ya al, al año, yo y mis padres, en estas cosas que uno después entiende que es el Señor, eh, yo cuando bebé, parece que el, el clima de la ciudad de Nueva York me afectaba, el frío. Y entonces mis padres, que, que decidieron retornar a Puerto Rico. Apenas yo tenía un año y unos meses cuando regresé. Ok. Y a base de eso, eh, ¿dónde, ¿dónde cursó estudios usted, pastor? Pues yo, yo, yo cursé estudios prácticamente toda mi, mi escuela en la ciudad de, de Tua Baja, en Levitown. Eh, hice mi... Escuela elemental prácticamente, solamente creo que el primer grado que lo hice en la Caimari, en Villa Palmera, porque mi papá es de Villa Palmera, okay. pero eh, ya segundo año en adelante, hasta la escuela superior, lo hice en Lentaun, en Coabá. Tremendo, tremendo. Y allí mismo estudió también escuela superior. Y sí, ahí que... me gradué de la escuela, doctor Pedro Albizucampo, que es la escuela superior, que todavía está allí, es eh, una gran escuela, eh, me gradué allí de cuarto año. En 1977 ha llovido. Ha llovido un poquito. <ríe> Pastor, ¿y cuándo eh, sabemos que usted, entre los trabajos que ha tenido, ha tenido un trabajo que para mí siempre me ha resultado bien interesante? Hemos eh, entendido que usted fue algo así en el tribunal. Eh, en el Tribunal de Bayamón, sí, entre los varios trabajos que realicé, yo he hecho de toda la vida, desde vender a bueno, de todo, pero sí trabajé en el Tribunal de Bayamón, eh, fue mi último trabajo antes de entrar en el Ministerio, por casi ocho años eh, en el Tribunal de Bayamón, de algo así. Creo, creo que allí también trabajó el reverendo Néstorí Padilla. Correcto, sí, sí. también. Qué bueno. Y pastor, eh, los eh, eh, cursos teológicos, eh, estudios teológicos, ¿dónde usted? Pues, pues yo hice mi, mis estudios eh, en el colegio, lo que es el Colegio Teológico del Caribe, en aquel tiempo era el Instituto Bíblico. El IVAT. El Ibar, eh, Luego cuando eh, la hermana Doris y su esposo hermano Álvaro eh, el, desarrollaron el programa de grado asociado pues hice el grado asociado allí eh, en Biblia eh, y este actualmente pues sigo estudiando estoy haciendo un bachillerato en Biblia sigo estudiando, esto es hasta que ¿no? y por ahí, por ahí vi que también estudió en Lakeland, Florida sí cogió unos cursos en Lakeland también en la Universidad de las Asambleas de Dios al igual que cogí unos cursos en consejería Que da la Asociación de Consejería Cristiana eh, eh, Y me gradué de consejero también Así que he eh, eh, pues, eh, seguido por ahí picando la piedra Aprendiendo todo lo que el Señor me permite aprender Y pastor, usted es casado Soy felizmente casado Yo espero que mi esposa diga lo mismo Pero yo sí, soy felizmente casado eh, Ya tenemos... Eh, 39 años de ¿Cómo el, ¿Cuál es el nombre de su mamá? Nancy Albino, esa preciosa mujer Le pregunto porque el apellido no está conocido ¿Ella era familia de Teresa? Albino. No es familia de Teresa, no. aunque amamos, amamos a Teresa como si fuera de nuestra familia Sí. ¿Y cuántos hijos tenemos? Tenemos tres hijos eh, dos varones eh, y, y la chica que es la, es la mayor ¿Y cómo cómo ¿Cómo fue ese llamado? Porque usted es pastor de una de las iglesias emblemáticas de la Asamblea de Dios allí en Bayamón, la Iglesia Tabernáculo, que fue pastoreada por un hombre que está en los anales sí. históricos de la Asamblea de Dios, el reverendo Manuel Cordero, Amén. que había que tener, como decimos por aquí, había que tener pavilla para entonces uno, un hombre eh, bueno. Tremendo y entonces entrar a pastorear una iglesia como la iglesia tabernáculo, eh, pero antes de eso, ¿cómo fue su llamado? Bueno, Dios, Dios me llamó a, al ministerio cuando apenas yo tenía algunos 17 años, eh, claro está, eh, yo no entendía a cabalidad lo que, lo que Dios me estaba llamando, pero ya desde los 17 años, eh, en varias ocasiones el Señor habló a mi vida, de que me preparaba porque eh, él me llamaba el pastorado. Eh, yo estudié en la universidad y luego de eso, huyendo de ese mismo llamado, me fui al ejército y estuve tres años. Y allá en el ejército no sabía que Dios me estaba esperando también. <ríe> y, y entonces me, me agarró, me amarró allí. Y durante los tres años que estuve en el ejército, eh, estuve ministrando. Y ya cuando salgo del ejército que... No puedo evadir más el llamado de Dios y regreso a Puerto Rico. Eh, entro nuevamente, ¿verdad?, a la iglesia que yo pertenecía, que era la iglesia de San Dios de Levitán, pero me mudaba a Bayamón Y allí caigo bajo la sala del reverendo Nazario, Ricardo Nazario. Y Amén. la realidad que el pastorado de Ricardo Nazario y su esposa, su consejo, su ayuda, eh, Dios las utilizó poderosamente para prepararme para mi primer pastorado yo fui pastor asociado de Ricardo y de allí salí a pastorear mi, la primera iglesia que pastoreé que es la iglesia Cristo en el final pero le debo muchísimo al pastorado de hermano Ricardo Nazario gran hombre del gran hermano hombre de hermano Ricardo Nazario pastor de la iglesia Feula, Amén, Amén eh, gran amigo, gran persona gran consejero eh, estamos por aquí me dan una notita por aquí tenemos eh, conectada a María Isabel eh, Canseco Camacho. Camacho, Camacho de Rincón. Yariza, mi hija, ah, mi hija adoptiva. Yariza San Benito de la República Dominicana. Francisco Arias de Italia. Eh, tenemos otra persona por aquí. Panamá, de Panamá tenemos al hermano Jerónimo Soto, Vilmari Mojica de Rincón, eh, Rodi Santiago de Chile, Diana Vega, eh, está por aquí también, Héctor Colón de Guam, bienvenidos a la transmisión de eh, Un Café con Dios, eh, muy contento de que se estén conectando, gracias por su apoyo, Gracias también a Radio Ebenecer, a su presidente Francisco Orlandi. Gracias por nuevamente por todas estas oportunidades que nos brinda la Iglesia Nazaret, la Asamblea de Dios, de poder eh, llevar este mensaje y conversar un ratito con los radioyantes, eh, también a las personas que están conectadas por eh, en Facebook Live. Así que estamos muy agradecidos. Eh, seguimos aquí con nuestro hermano eh, Miguel, Miguel Colón, Miguel Ríos Colón. Así que, este pastor, y quedamos que usted había pastoreado la iglesia eh, Río del Pinar en Bayamón. Sí, que, sí la iglesia la Cristóbal el Pinar. Eh, yo pastoreé, si no me equivoco, algunos cuatro años allí. Cuatro años. Sí, pues sí. fue sí. mi primer pastorado y... También gente muy buena, ¿no? un barrio hermoso que tuve una experiencia tremenda de aprender con ellos, muchísimo, muchísimo. Y después, ¿cuándo fue que usted comienza el pastorado en, en Iglesia Tabernáculo? Pues mire, esto eso es una historia como de esta que parece en cuentos, porque eh, mientras yo estaba en el Pinar, eh, el concilio eh, me envió a una iglesia que estaba sin pastorado para que yo fuera entrevistado y yo fui a regañadientes porque yo estaba muy feliz donde yo estaba pero siendo obediente verdad, a la, a la organización fui allí y en todo momento desde que entramos allí y yo fui con mi esposa y mis hijos tanto mis hijos como mi esposa el mismo día me dijeron aquí el señor no nos quiere pero yo pasé verdad el proceso y ciertamente pues así fue, no, no, no salimos en, el, en, en, esa, en esa iglesia y, y nos mantuvimos allá y posteriormente unos meses después nos llamaron para que volviéramos a correr solos, pero ya estábamos claros que Dios no nos quería y así que yo, yo pensaba que yo me iba a quedar en El Pilar por muchos años, cuando surge esta, esta oportunidad, uh, en el, eh, estaba yo con mi esposa, eh, comiendo en la Bondelosa, creo. E inclusive estábamos celebrando que cumplíamos, creo que cuatro años en la iglesia, y me encuentro con el hermano Nino Gonzalo, wow, que me era me... el superintendente en ese tiempo de frente, y me dice, yo te estaba buscando. Y yo le digo, pero bueno, no me busco bien porque yo siempre estoy en el mismo lado. <risa> pero ese río me dijo, siéntate allí, que, y, y ¿verdad? entonces me hizo cuando... Estamos comiendo, se me sienta al lado y saluda a mi esposa. Y me dice: Mira, Miguel, este eh, tú sabes que la iglesia eh, Tabernáculo que eh, Pastor el hermano portero está sin pastor. Eh, y quisiéramos y, y, que fueras allí. Hay alguien que ha hecho un pedido para que tú vayas allá. Y yo le tengo que decir con toda la sensación de mi corazón que yo no ni tenía el deseo ni tenía las ganas ni creía que eso era lo que Dios quería porque número uno yo estaba ya en promoción para mi trabajo en el tribunal y es eh, bien difícil hacer, eh, poder eh, alcanzar el área de supervisión y ya yo estaba para promoción, ah, yo tenía mis planes mentales no y yo eh, inicialmente le dije al hermano Nino, hermano Nino yo no creo que, que el Señor me quiera allí pero el hermano Nino, hombre sabio, eh, me miró y me dijo pero tú me has dicho a mí que tú quieres pasar los últimos años de tu vida pastoreando full time, ahora mismo tú estás trabajando en el tribunal, está, y si esta es la oportunidad ¿qué tú pierdes? y bueno, cuando me lo puso así pues yo dije, bueno, vamos a pasar con el proceso eh, oramos al Señor, pasamos, fuimos entrevistados fuimos los últimos candidatos ya le, le faltaba una semana para, semana y media para la iglesia ir a la elección ya habían dos candidatos o sea, otras cosas, habían dos muy buenos candidatos de mucha más experiencia que yo Así que yo entendía como que, ¿verdad? Que no. Pero nada, pasamos por el proceso, predicamos una vez, porque fue una, una vez que pude predicar, un domingo. Eh, me entrevistaron y, y nada, nos fuimos. A mí hasta se me había olvidado que me habían entrevistado, se me había olvidado cuándo era la lección. Y un domingo, después de que vengo de nuestra iglesia, en la noche estamos tranquilos. Yo escucho, para mí que era como octubre, septiembre. Eh, yo que gente gritando afuera de mi casa, yo digo, a, a, le digo a mi esposa, y yo fue loco ya afuera. Deben ser evangélicos porque son los únicos locos que gritan hasta ahora. <risa> eh, y cuando salimos estaba la junta de oficiales de la iglesia de Tabernáculo. Eh, y yo me quedé pasmado porque, hermano, honestamente, a mí se me había olvidado que la elección de ese día. O sea, yo no estaba. Y entonces ahí me indicaron ustedes usted es el nuevo pastor. Ahí, se, ahí fue que, que yo dije, este.. Señor, tú has, hecho, tú has hecho, todavía le pregunto ¿qué hay, todavía, todavía le pregunto y así fue, son cosas del Señor hermano, porque eh, a lo mejor si yo lo hubiera querido pues no, no era así, así que eh, pero no me arrepiento verdad, de, de, de haber sido obediente y hasta aquí estamos ya, ya para 30 años eh, en el ministerio, 25 en la iglesia vamos para 25 en la iglesia para 30 en el, en el pastorado, cuando sumamos las dos iglesias y, y, Pastor, y eh, se me ocurre preguntarle, usted es tan joven que yo, usted más, joven que yo, pero pasamos una época donde se tenía el concepto de que los pastores eh, pues, lo dirigían el Espíritu Santo y no era necesario estudiar. Eh, ya eso ha ido. Recuerdo que yo fui a una, una reunión de pastores, eh, que mi primer pastor, reverendo César Román, hey. me dijo: ven para que tú veas dónde sale la, la frase, de se formó el de los pastores. Ay. Y era eh, que habían pastores que estaban estudiando. Conmigo estudiaba en la interamericana el reverendo Marcelino Lamboy. Tremendo hombre de Dios. Tremendo, estaba el hombre, el pastor eh, Andrés Rosa mi pastor César Román, eh, estaba en esa época. Y o sea, había un grupo, esa era la fuerza Especiales. Eh. Sí, fue sí, fuerza sí, especial. Sí, sí. Y entonces había un grupo ya de pastores ¿verdad? que Ajá. se oponían a eso. Sin embargo, ha ido cambiando ese concepto. Y sé que usted es, eh, representa en Puerto Rico la Universidad Zoom. Y me gustaría aprovechar este, este momento para que nos hable de la universidad Amén. pues mire como usted dice hermano para bien ha habido un cambio yo le diría los últimos 20 años hacia acá eh, donde la, la iglesia pentecostal incluyendo las Asambleas de Dios eh, ha, eh, ha, eh, se ha desarrollado la teología dentro del pentecostalismo y eso ha llevado a, a la creación de nuevos colegios bíblicos, de, de más personas con el deseo de estudiar la palabra del Señor. Eh, las asambleas tienen unos seminarios teológicos magníficos, excelentes, igual que la Iglesia de Dios, eh, igual que la M.M. Sí. en Puerto Rico. Y, y, y lo que antes eh, los teólogos eh, pentecostales eran muy pocos, podemos decir hoy en día que, que la, hay muchísimos... Eh, teólogos pentecostales muy buenos eh, que mantienen sus convicciones pentecostales pero que estudian la Biblia de una manera metódica y que hacen teología eh, en los últimos eh, dos años para, para acá eh, se nos abrió la oportunidad a nosotros a nuestra iglesia y a este servidor a representar una iglesia eh, la iglesia S.U.M. Eh, eh, es una, es una universidad, perdón, la, la universidad S.U.M., es una universidad eh, con sede en, eh, en, la, en California, en Sacramento, pero que opera, aparte de la sede que tiene en Sacramento, opera con lo que ellos llaman cohorts, nosotros le llamamos centros de estudio, alrededor del mundo, donde se puede tener este centro de estudio, se estudia por, por internet, y la universidad pues ofrece, un, ahora mismo ofrece un bachillerato en español completamente acreditado por la WASC, que es la casa acreditadora del de área de California de todas las universidades cristianas y no cristianas, y por la ABHE, que es la casa acreditadora de colegios bíblicos más antigua. Así que esta universidad está completamente acreditada y eso permite que los estudiantes que entran a S.U.M. puedan solicitar becas, veteranos, la PEL, toda, todas estas becas, eh, el bachillerato. Eh, una de las ventajas de esta universidad, nosotros tenemos un pequeño centro de estudio en la iglesia, pero las personas pueden estudiar desde su casa, y es que la universidad para los estudiantes de Puerto Rico, si un estudiante eh, cualifica para la beca federal, eh, sabemos que hoy en día la beca federal da algunos seis mil dólares al año, y la mayoría de las universidades en Puerto Rico, en Estados Unidos, eso no cubre todo. Eh, un arreglo que tiene esta universidad con nosotros es que eh, todos los estudiantes que estudian en Puerto Rico, es eh, la redundancia, eh, si, si la beca federal no les cubre completamente, eh, no quedan endeudados porque hay una segunda beca que le dan a los estudiantes de Puerto Rico para que no entren en deuda. Eh, se estudia por trimestre y eso hace que uno tome más clases que, que el semestre regular. Los cursos son en español con profesores completamente preparados. Algunos de aquí de Puerto Rico, tenemos mexicanos, tenemos peruanos, tenemos... Eh, y se hace, eh, se estudia a través de, de la internet, eh, de, la, de la plataforma Zoom. Eh, las clases duran algunas dos horas, 45 minutos y tenemos clases desde el lunes, martes, los miércoles hay clases, los jueves hay clases eh, los sábados hay clases todo el día, así que este, la realidad es que es una oportunidad maravillosa para aquellas personas que quieren prepararse yo estoy estudiando de nuevo un bachillerato de, eso fue otra cosa, que después que yo había dicho, voy de salida eh, yo como que le gusta hacer chistes, ¿verdad? que se ríe y más nadie, lo que el señor es el único que se ríe, pues me he hecho hacer este chiste y, me, y estoy estudiando nuevamente y estoy prácticamente, estoy ya y 20 créditos para terminar otro bachillerato y, y, y ha sido una bendición hermano, decir, esto esta universidad hace un énfasis no meramente en el estudio teológico que se queda en el aula es una universidad que el estudiante tiene que hacer una práctica en su iglesia y en su comunidad tiene que tener un mentor eh, y enfatizan el ministerio y enfatizan la vida profunda y para mí ha sido un segundo renacer en la oportunidad de estudiar ha sido para mí un, una dinámica espiritual maravillosa, así que ha sido una bendición y cualquier hermano que esté interesado pues podemos, eh, sin compromiso ninguno, lo ayudamos, lo ayudamos a llenar la beca hemos tenido personas que le hemos ayudado a, a, a llenar la beca y señores de otro lado, no importa, porque nosotros estamos para servir y para, para ayudar le pregunto hermano usted eh, está hablando de esos que no han cogido eh, nunca han cogido beca, aquellos que ya votaron la beca federal de los Estados Unidos, Puerto Rico como territorio de los Estados Unidos en ese caso bueno, ya, ya, ya los estudiantes que han acabado su beca eh, pues hay diferentes alternativas eh, una de las alternativas es que el estudiante pues estudie con, con préstamos estudiantiles eh, no es lo mejor, porque la misma universidad no, no trata de que el estudiante no se embrolle, pero ellos ofrecen préstamos de Otra cosa es que el estudiante puede coger una o dos clases y se le aplica la segunda beca. ¿Qué quiere decir eso? Que si el... vamos a decir que la clase vale 600... estoy tirando números aquí claro. al azar. Claro. Vamos a decir que la clase vale 600 dólares, pues se le aplica lo que... esa segunda beca de al estudiante de Puerto Rico y eso, que eh, habría que dividirlo en cada clase, ¿no? pues se le resta y el resto pues el, el estudiante lo puede pagar en varios pagos pero se le resta esa segunda beca eso siempre el estudiante de Puerto Rico lo va a tener el estudiante que estudia por veterano puede estudiar por veterano así que se le busca la vuelta eh, eh, la realidad es que más que se beneficia es aquel estudiante que, que, que no ha acabado la beca pero aún aquel que ha acabado la beca y quiere estudiar su bachillerato eh, en español que de hecho hay ahora un bachillerato en español en adoración que es lo nuevo que salió y es un bachillerato maravilloso en adoración, estaba en inglés ahora se tradujo completamente el currículo eh, y es una gran oportunidad porque aquí hay muchos adoradores y aquí hay muchas personas que quieren estudiar que les gusta estar en la adoración pero que aquí se le da una formación espiritual eh, formal A mí, y aquellos que lo están escuchando que están fuera de Puerto Rico Usted mencionó que eh, hay di diferentes recintos, por llamarlo, correcto forma, en diferentes partes del mundo también. Ahí está hay, en África, eh, hay, eh, hay en Argentina, hay. Eh, lo más fácil es que me pueden llamar por teléfono o pero pueden acceder a sum, eh, sum edu SUM.edu-español. ¿Puede repetirlo? No? Sí, SUM.edu. Dash Español Y Español sin, sin la ñ sí, sí, sí. Español Porque el gringo como que siempre no Nos no traiciona En eso, en eso, en eso. Este, este, eh, y, y puede acceder ahí O me puede llamar a mí Con mucha confianza Al 787-319-8300 Y dependiendo de donde esté Yo le consigo El teléfono del, del Director del centro más cercano y lo okay. ubicamos, lo hacemos eso porque uh -huh. rápido lo ubicamos tenemos por aquí a Saida León de Atlanta tenemos a Juan Martorell de Uruguay, José de Jesús del Salvador Rubén alicea de Ohio Ivonne Ciani de Turquía, wow. Benito wow. Pérez, Connecticut Iván Rodríguez, New York Gre eh, Gregorio Rivera de Florida, Florida. Eh, hasta ahora hay conectado 127 sí, no hay... Saludos saludo. a todos. récord de nuevo. Gloria le damos al Señor Amén. por esta bendición eh, de, de poder llegar a todas estas personas. Tenemos camarero, camarero. Saludos, camarero. Ah, nuestra amiga Ruth Linares. Doña Ruth, saludo. Eh, Damaris Bustamante, tenemos por aquí también. Qué bueno que están conectados con Amén. nosotros. Amén. Aleluya. Eh, sabemos que hoy hoy acá entrenó creo que Radio Venecer eh, tiene una, un programa a las 7 de la noche cuando nosotros sí. terminemos creo que con las hermanas, las hermanas sí. Ah, se murió esta hermana un homenaje a ellas eh, Meléndez la hermanita Meléndez ah, oh, yes. la liga. sí eh, van a estar un homenaje a ella con su música. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Y entonces, este hermano Miguel, en su experiencia, porque no podemos dejar pasar lo que está sucediendo actualmente. Eh, una persona, que dice, él es y mi edad clase está dando. Introducción a teología. a teología. porque estoy dando una clase del, co del Colegio Bíblico, sí. Aleluya. Sí, qué bueno, qué bueno. Saludos, sí. hermana Albania. Qué bueno que esté estudiando. Esto, eh, este asunto ahora que está tan, ha traído tanta controversia. Necesitamos pastores Ah, hermana Rivera, hermana Rivera, Rivera, sí. Discúlpeme, reverendo Orlandi, paso con ficha. A eh, en este necesitamos pastores que traigan sosiego. Eh, en este momento, porque hay mucha incertidumbre con esta cuestión de las vacunas, los no vacunados, y ha traído... A hasta divisiones en, en, en el mundo cristiano, ah. ¿verdad?, en nuestro hombre Y quisiera, antes de darle la parte para una predicación, que, que usted nos dé su su, eh, su consejo pastoral. Sí, pues, pues mire, hermano, es decir esto para algunos dicen que esto es algo delicado. Yo, yo lo que creo es que cuando uno vive todo lo que dice la palabra de Dios eh, evita problemas y la Biblia nos dice que el amor es el fundamento de la iglesia y del creyente y de cualquier ministerio el respeto mutuo y, y el edificarse los unos a los otros la realidad es que eh, independientemente de que una persona esté vacunada o no eh, la iglesia tiene que tener el mismo approach hacia todo el mundo y a veces creo que entramos en uno en una controversia que están hasta de más, porque si el hermano verdad, yo yo por ejemplo yo le voy a ser honesto, yo estoy vacunado, pero en la iglesia y hace poco me llamó alguien que me aprecio mucho para decirme que si verdad eh, los vacunados se ponen en un lado, y, y entonces yo le dije, mire, esto es tan sencillo como que como aquí entra y le exigimos el mismo protocolo a todo el mundo. Pues no hay que preguntarle si está vacunado o no está vacunado. Lo que hay es que cuidar a todo el mundo igual. Si cuidamos a todo el mundo igual, si le pedimos a todo el mundo que entre con su mascarilla, si guardamos la distancia, pues no vamos a tener problemas, estemos vacunados o no. No hay razón ninguna para poner los vacunados en un lado y ellos los otros en el otro y hacer una controversia donde no debe ir. Yo creo que el amor y la consideración, el respeto debe, debe mediar yo me vacuné mi familia se vacunó y, y, y cuando hablamos a nivel personal verdad que alguien me pregunta pues yo le doy el consejo que verdad porque me, así me pregunto. pero aquellos que en la iglesia que hay varios que no están vacunados pues pues ese es su ese es su choice y eh, y son tratados de la misma manera yo creo que, que de ambas partes porque de un lado, ¿verdad?, los que no están vacunados, los otros vacunados. Yo creo que de ambas partes debemos mantener este, la tolerancia y el respeto y dejar la tiraera, como dicen en, en la calle, porque está de más, no abona nada. Durante toda esta pandemia, yo entendí que la iglesia tenía que seguir haciendo la obra. Eh, yo sé que yo tenía que cuidarme, mi esposa tiene varias condiciones que yo, yo tengo que cuidarla pero yo entendía que la iglesia no podía estar sumergida en controversia. Así que durante toda esta pandemia, hermanos, si yo he estado repartiendo lo que llamamos paquetitos de amor, donde yo le he hecho mascarilla, galletas, dulces, y hemos estado en los residenciales públicos, hemos estado en los hogares de ancianos, llevando, hemos estado en, en, buscando a los deambulantes, porque ese es el trabajo de la iglesia, no pelear si estamos vacunados o no, el trabajo de la iglesia, la iglesia tiene que seguir predicando, lo haremos cuidándonos, lo haremos este, con, con mucho cuidado, pero la, la agenda de la iglesia no puede ser parada. Esta controversia que usted dice amenaza con parar la agenda de la iglesia y es peligroso por eso. Amén. Por eso es peligroso. quise traer eso, porque eh, estoy viendo un ambiente un poquito... Eh, que trae y que el enemigo se puede sí, claro que sí. colar por ahí para claro traer sí. esa división dentro de la iglesia claro que sí. y las personas que nos están mirando que, que están buscando una esperanza porque amén. lo hemos visto aquí en Radio Benecer y en eh, Facebook Live, amén. personas que yo eh, aquí en Puerto Rico tenemos la bendición de que en una esquina pueden haber, en una milla pueden haber cuatro o cinco eh, templos amén sin embargo, cuando escucho eh, gente que nos eh, se comunica con nosotros y nos dicen eh, estamos aprendiendo de ustedes, queremos escucharlo, pero eh, eh, es algo que, que o no le impacta porque, cuando por ejemplo, eh, yo puedo estar viendo a Dios mío o alguien me puede estar viendo a él y. y, y uno puede estar rebajando y no lo notan porque, sí, sí. ¿eh? pero aquel que hace un tiempo no te ve dice, wow o, o, o, o aumentado de peso, lo que sea la circunstancia pero entonces como no ve tanto templo a veces uno se sorprende decir una persona, el templo me queda lejos, tengo que caminar tanto para llegar al templo y lo escucho a ustedes eh, predicando esa palabra y Elulia. y qué bueno escuchar esa palabra Amén. entonces eh, me da que pensar que en esta controversia dice pero si sí, si los cristianos lo que tienen ahí es una garata sí. si eso es eh, causa división para ese tú sabes Amén. y como que no no compagina eso eh, así que, eh, y que y que y no no no es una controversia teológica o sí. sea no, no estamos hablando de nada que tenga que ver con la salvación de, de un ser humano. No sé cuál es el, el asunto de sí, decir con esto. Eh, ya yo le decir una persona. Una persona de, de Italia que me pregunta, ¿la, de, ¿las clases las dan online al igual que las certificaciones? Déjame, eh, una persona de Italia que está preguntando que si las clases las dan online y las certificaciones. Sí, las clases la clase se dan online, eh, se dan en la modalidad online en vivo, lo que significa que usted está en vivo con el profesor y con estudiantes de todas partes, pero este, eh, las que son en español. La universidad da hasta maestría en inglés, pero el el, en español está hasta el bachillerato, está trabajando la maestría, dependiendo de lo que el hermano, ¿verdad? Si en inglés puede hacer hasta... Ahora, en inglés está la, la, la modalidad de anywhere... Anytime, que significa que son cursos en una plataforma ya grabados. La persona la accesa a la hora que sea y toma el curso y lo va tomando al tiempo que él, que él puede. En español, este trimestre sale la primera clase y ya para el próximo trimestre tendremos cuatro clases en esa modalidad. Usted puede escoger tomar la clase en vivo con el profesor en vivo, o grabada con esa otra modalidad. Así que, eh, cualquiera de las dos modalidades, ¿verdad?, ya en los otros trimestres están disponibles. Cualquier cosa, como dijo el Pastor eh, Miguel Ríos, que se pueden comunicar con claro él. Claro que sí. Y él con mucho gusto lo orienta. Claro que sí. Eh, pastor, eh, en, esto, en este tiempo tan difícil, quisiera eh, que usted... Quiero dejarle bastante tiempo para que desarrolle una reflexión, porque yo sé que los pastores. <risa> Miren, Hablamos eh, mucho. <risa> es, bueno, eh, eh, hay pastores que, que predican. Menos, menos, menos la. Yo sí, pero es bueno siempre. Eh, y como le dije, eh, estamos llegando a tantos sitios. Amén. Y quisiera pedirle, por favor, que si usted.. Eh, Quiere llevar un mensaje. Sé que no lo he dicho, pero quiero decirle a, a los radioyentes y a los que nos ven por Facebook Live: el hermano Miguel Ríos tenía un compromiso, tiene un compromiso eh, que con Antelación en la ciudad de Bayamón, que van a estar diferentes iglesias, ¿verdad? En, sí, sí. En el parque. Juan Ramón Lubria, Ajá. Hay una actividad de clamor allí. Si una actividad de clamor. De clamor. Y esto, pues, él tiene que salir de aquí para ir hasta allá y ha sido tan gentil que nos cedió de, de su tiempo para poder llegar aquí. Tenemos a Rubén Alcántara eh, de Honduras, tenemos a Demetrio Soto, Italia, Carmen Tirado, Argentina, Jerónimo Vergara, Paraguay, María Colón, Canadá. Agapito Torres, Turquía y Agapito es de nosotros sí. Pedro Juan Benítez de Madrid Simón Bergodere de Ecuador Félix Díaz de Maricao Puerto Rico, Carmen Sierra Paraguay, José Luis Anaya de Ponce, Puerto Rico y Michael Rosa de México muchas gracias por estar con nosotros en esta, en esta tarde, tarde en Puerto Rico posiblemente allá sea. Otro lugar, otro, eh, otra Bien. hora. Así que, hermano Miguel Río, le cedo la palabra y traiga lo que el Señor ha puesto en, en su mente, en su corazón. Pues, pues mire, hermano, si yo buscando qué palabra podía compartir, me encontré con una palabra que es un poquito, yo decía, pero, pero, ¿por qué voy a hablar de esto? Y. Y si fuera a ponerle un tema a esta corta reflexión, le pondría, si sí hay diferencia. Y se basa en el libro de Malaquías, en el capítulo 3. Tranquilo, no voy a hablar de los tiempos. En Malaquías se habla de otras cosas. Todo, cada vez que alguien dice Malaquías, ¿verdad? Eh, ya piensa en los tiempos. Pero, de hecho, este pasaje está detrás, eh, posterior a esa exhortación. Y dice, ustedes han dicho cosas terribles acerca de mí, dice el Señor. Sin embargo, ustedes preguntan, ¿qué quiere decir que hemos dicho contra mí? Ustedes han dicho, ¿de qué vale servir a Dios? ¿Qué hemos ganado con obedecer tus mandamientos o demostrarle al Señor de los ejércitos celestiales? Que nos sentimos apenados por nuestros pecados. De ahora en adelante llamaremos bendito al arrogante, pues los que hacen maldad se enriquecen y los que desafían a Dios a que los castigue no sufren ningún daño. Entonces los que temían al Señor hablaron entre sí y el Señor escuchó lo que dijeron. En la presencia de él escribieron un rollo de memoria para registrar los nombres de los que temían al Señor y siempre pensaban en el honor de su nombre. Ellos serán mi pueblo, dice el Señor de los ejércitos celestiales. Esto es en Malaquías, capítulo 3, verso 13 al 18. Y este es un pasaje interesante porque yo no sé cuántos hermanos, amigos, le ha pasado a mí, tengo que ser honesto, a mí me ha pasado que en un momento de dificultad, de, de dolor, se ha preguntado, ¿vale la pena que yo le sirva a Dios? Si yo veo a Pepe, el de la esquina, que no le sirve a Dios, que no busca del Señor y mira qué bien le va. Y yo, que soy fiel, que soy honesto, que soy íntegro, estoy en la rueda de abajo. Yo no sé cuántos de ustedes, yo creo que si somos honestos, la mayoría de nosotros en un momento dado, hemos pensado algo semejante. Inclusive, cuando vamos a la Biblia, uno de los salmistas, Asaf, que escribe uno de los salmos más preciosos que hay, en el Salmo 72, piensa lo mismo. Eh, inclusive, Asaf dice en cuanto a mí casi perdí el equilibrio mire casi se cae mis pies resbalaron y estuve a punto de caer porque envidiaba a los orgullosos cuando los veía prosperar a pesar de su maldad pareciera que viven sin problemas tienen el cuerpo tan sano y fuerte no tienen dificultades como otras personas no están llenos de problemas como los demás lucen su orgullo como un collar de piedras preciosas y se visten de crueldad inclusive si usted sigue leyendo este salmo Asad dice que estas personas se burlan de Dios. Y entonces en esta crisis espiritual, el salmista no entiende por qué Dios permite que estas personas que no sirven a Dios, que persiguen inclusive a los cristianos, prosperen. Y, y esta es una pregunta que yo creo que, que, que debemos analizar. El mismo Jeremías, el profeta Jeremías, se hace esa pregunta. O sea que esto no es de ahora, y si somos honestos, aunque tal vez no lo hayamos dicho con nuestra boca, tal vez lo hemos pensado. Jeremías dice, Señor, tú siempre me haces justicia cuando llevo un caso ante ti. Así que déjame presentarte esta queja, ¿por qué los malvados son tan prósperos? Piense que a Sap lo pregunta, Jeremías lo pregunta, ¿por qué son tan felices los malignos? Y entonces Jeremías empieza a describir cómo los malignos están prosperando. ¡Job! otro gigante de la fe, dice, ¿por qué prosperan los malvados mientras se vuelven viejos y poderosos? Y sigue también Job argumentando el por qué, él no entendía, ¿por qué los malvados, por qué la gente que no servía a Dios estaban prosperando? Mientras aquellos que servían a Dios aparentemente estaban verdad, ¿verdad? pasando por situaciones y Dios no los ayudaba. Job dice, esta gente no solamente prosperan, sino que sus hijos, sus nietos, sus hogares no corren peligro, Dios no los castiga, sus toros no dejan de procrear, sus vacas y, y tienen ternero. En otras palabras, están prosperando. Tiempo como los que estamos viviendo, hace que a veces los creyentes se pongan a pensar, han muerto tantos creyentes por el COVID, han muerto eh, pastores, líderes, y a veces, pero vale la pena salir a Dios esa es la pregunta que muchos cristianos se hacen hoy en día pero vale la pena que yo sea íntegro que yo en mi trabajo nunca me he llevado ni un lápiz que yo soy un hombre honesto, que yo no robo y yo veo que este que es el, el de la, perdón, la expresión del trabajo le den el puesto y no me lo den a mí. David mismo el gran David el gran pastor ah, tiene ese conflicto y en el salmo 37 eh, David tiene que pasar por esta esta crisis existencial donde él se pregunta también por qué los malos están prosperando. Ah, ah, ah, es importante que vemos que la Biblia dice verdad que ah, a, a veces uno no comprende el por qué estas personas no prosperan de, prosperan y nosotros estamos en, pasando por estas situaciones tan difíciles. Sin embargo, uh, Malaquías eh, nos dice el porqué de esto. Malaquías aborda esta, esta pregunta que se han hecho los justos de todo el tiempo. ¿Por qué Dios permite que la gente que no le sirve le vaya bien? Y Miqueas, eh, perdón, Malaquías aborda esto y nos dice varias cosas. Lo primero que nos dice es que nosotros, los que tememos a Dios, debemos mantenernos en comunión uno con otro. Y usted dirá por qué hay una parte en ese pasaje que dice y mientras los, justos, los injustos prosperaban los justos, los que temían a Dios dice y hablaban unos con otros ¿qué quiere decir eso? amado hermano que el problema de que nosotros ver que el injusto prospera está porque quitamos la mirada del Señor y empezamos a mirar lo que está a nuestro alrededor en vez de mirar al Señor el mismo salmista dice que él no comprendía el por qué yo prosperaba, dice, hasta que entré en el santuario de Jehová y comprendí el destino de ellos. El, el estar en comunión, y una de las cosas que le ha hecho daño a muchos cristianos hoy en día es que han dejado de tener comunión en la pandemia. Punto. Y hay que decirlo con valentía, porque hay quien se conecta, y gloria a Dios por el que se ha podido conectar, pero hay mucha gente que Mire, le, le hemos dado internet, le hemos dado de todo y no se conecta. Se conectan con todos los programas de televisión menos con, con los, los programas cristianos. Y la gente, muchos ha per, han perdido la comunión. Y como han perdido la comunión, han perdido la visión de Dios. Y cuando uno pierde la visión de Dios, lo único que ve son las cosas malas. No ve la mano de Dios. Todos estos creyentes, que eran buenos creyentes... En un momento dado dijeron, los impíos prosperan porque habían quitado la mirada de Dios. Porque el que mira a Dios sabe, amén, que la prosperidad del impío es momentánea. Es hoy, es como la hierba del campo que hoy es, y mañana no es. Los temerosos deben mantenerse en comunión. Eh, una de las cosas que dice Malaquías es que los que eran justos, dice que se hablaron los unos a los otros, eh, y después de eso Dios escribe su nombre, en el libro de la vida ¿qué estaban hablando los justos los unos a los otros pues estaban edificando estaban animándose estaban como estamos nosotros aquí hablando del señor cuando uno se mantiene en esa comunión y por eso es tan importante y yo como yo no soy aquí el de la casa pues me voy a atrever a decir esto Jesús de Nazaret si tú vas al mall si tú vas al supermercado si tú vas al concierto si tú vas a todas partes cómo no vas a poder ir a la iglesia aún en la pandemia. Yo me voy a atrever a decir esto, amén, amén. porque es cierto. Porque yo los que me los encuentro, los que no van a la iglesia, pero están en el supermercado, están en y, y, y, este es un tiempo de estar en comunión con el Señor. La mayoría de las iglesias cuidan su gente para que puedan tener, ¿verdad? Dentro de su culto y su adoración estén protegidos y cuidados hay que mantenerse en comunión unos con otros. Segundo, los temerosos de Dios deben mantener sus conversaciones en Dios y su palabra, no en lo que todos los demás comentan, lo que usted habla ahorita. En vez de estar nosotros en comentando tonterías, eh, eh, queriendo ser expertos, eh, ahora todo el mundo quiere ser experto en la Pfizer, en la moderna, sean expertos en Dios. ¿Por qué no podemos ser expertos en Dios? ¿Por qué no aprovechamos como usted decía, tanta necesidad que hay en la gente que está desesperada, este es el mejor momento para la iglesia predicar a Cristo y a este crucificado. Este es el mejor momento para la iglesia salir casa por casa con mascarilla, con distanciamiento, pero ir por la comunidad y decirle, venimos a darle un mensaje de esperanza. Cristo es más grande que el COVID. Hemos dejado de predicar que Cristo sana. Hemos dejado de proclamar la verdad de Dios. Y este es el momento. Para retornar y, y, y compartir esta palabra poderosa. Nuestras conversaciones tienen que ser de Dios, no de la Faisal, no de si aquel, no, si, la gente sabe la, la, la tasa de, de, de, de contagio, pero no saben un verso bíblico. Aleluya, mire, bendito sea el Señor, tenemos que enfocarnos en Dios, yo me cuido, yo me protejo. Yo hago todo lo necesario para protegerme a mí, a mi familia y a los míos. Pero eso no me puede separar del llamado de Dios y de la voluntad que tiene el Señor para nosotros. Tercero, recordemos que independientemente de lo que ocurre en esta tierra, ¿verdad? Nuestro nombre, nuestras obras están escritas en el libro de la vida. Nosotros pertenecemos al Señor. Ah, mire, a mí me pasó algo, no se puede para decir, algo que que marcó mi vida al principio de la pandemia. La actividad que están dando hoy en el Juan Ramón Lubriel la lleva a cabo un hermano de Aquillo que se llama Reinaldo Rodríguez. Reinaldo Rodríguez, uh, el señor hace unos meses cuando empezó la pandemia, lo, le, le, había, antes, le había llamado a. A volver a ir a Bayamón y empezar a predicar la palabra. Y él lleva como dos años predicando por todo Bayamón. Y él viaja dos veces en semana de Atillo a predicar los residenciales de Bayamón. Eh, porque el Señor le dijo que iba a comenzar un avivamiento. Eh, y, y, y, y, el, y el hermano me invitó para una actividad en una de las barrios pobres de Bayamón, Vista Alegre, que íbamos a estar caminando. Y yo estaba con mi hermano Ángel Medina, hermano Lilo, que es miembro de nuestra iglesia, y mientras íbamos caminando. Eh, íbamos con mascarilla ¿no? eh, íbamos eh, la, la idea de la actividad era orar en cada esquina de esa comunidad para que la, la, la, la esperanza volviera a la comunidad una, una comunidad pobre llena de, de drogadicción, de alcoholismo así que íbamos repartiendo literatura y e íbamos orando desde afuera llegamos a una casa y nosotros éramos los últimos mi hermano Lilo y yo íbamos así como eh, era como una procesión y sale esta dama y me dice, con permiso, ¿ustedes todavía oran por los enfermos? ¡Aleluya! Yo le tengo que confesar que sentí vergüenza. Y yo miré al hermano Ángel Medina y ambos a la vez le contestamos, todavía oramos por los enfermos. Pues entren. Entramos a esta casa pobre con una gran necesidad y está este hombre en aquel camastro tirado, del, tirado allí, eh, la señora me dice, lleva tres días con fiebre está, está tosiendo y a mí la mente vino COVID, COVID, COVID covid y ella me dijo ¿Usted, puede, usted les puede orar por él y yo le dije hermano Medina, ¿sabes qué? si yo muriera de COVID porque uh, me he descuidado me sentiría triste pero si yo tengo que morir de COVID porque yo estoy haciendo la voluntad de Dios no me voy a arrepentir, vamos a orar por él y cogimos, nos llenamos de aceite, le pusimos las manos, hermano de oramos en el nombre de Jesús, declaramos salud, después oramos por nosotros, Señor, cuídanos, ¿verdad? Protégenos, pero vamos y oramos por todo el mundo en la casa. Salimos y nos fuimos. Y a la semana el hermano Reinaldo me llamó, me dijo, Miguel, pasé por la casa que ustedes separaron. Y el Señor estaba en el balcón. Y cuando yo llegué, yo le dije, pero usted no estaba enfermo. Y él dijo, el mismo día que oraron por mí, el Señor me levantó. Aleluya. El, el, mi hermano, en medio de tantas cosas, le digo, ¿cómo vamos a estar Aleluya. con estos bochinches y esta tontería cuando hay tanta gente en nuestras comunidades muriéndose de hambre? La droga ha subido, el crimen ha subido, los callaques han subido, porque nosotros los creyentes estamos entretenidos. Criticando al gobierno, mira, oremos por el gobierno que hagan lo mejor que pueden, pero nosotros, nuestra agenda espiritual tiene que mantenerse. Y yo y, y recordemos que independientemente de lo que esté a nuestro alrededor, nuestros nombres están escritos en el libro de la vida. Y nuestra labor es la misma, seguir predicando y testificando del amor de Dios. Con mascarilla, hágalo con mascarilla, que hágalo con distanciamiento, pero siga compartiendo recuerde que Dios dice que somos su especial tesoro, cuando veamos que otros prosperan y que otros les va bien usted es tesoro del Señor, el Señor lo dice el Señor, el Señor cuida de usted, a usted no le falta nada y usted no tiene que envidiarle nada a nadie Dios tiene propósitos con tu vida, somos sus hijos dice en el libro de Maraquía que la relación que oye un impío puede tener un montón de cosas pero nosotros tenemos una relación con Dios termino diciendo que al final el Señor tendrá misericordia de nosotros y hará diferencia. Voy a terminar leyendo eso 10:21. Cuando habían juicios en Egipto, había luz en Israel. Luego el Señor le dijo a Moisés, extiende tu mano hacia el cielo y la tierra de Egipto quedará en una oscura tan densa que nadie podrá palparse. Entonces extendió Moisés su mano hacia los cielos. Y una densa oscuridad cubrió toda la tierra de Egipto por tres días. Durante todo este tiempo las personas no pudieron verse unas a, unas a otras, ni se movieron. Sin embargo, la luz no faltó en ningún momento donde vivían los israelitas. Hay tinieblas en todas partes, hermano, dice. ¿sí? Hay tinieblas en todas partes, menos donde está el pueblo de Dios. Nosotros tenemos la luz. Mostremos esa luz al que lo necesita sin temor. Aleluya. Amén. Aleluya. Amén antes de hay una pregunta me dicen y ya estamos por terminar porque hay compromiso de Radio Venecer eh, pero quisiera saber si hay alguna persona alguna vida para Cristo alguien enfermo alguien que está pasando por una situación difícil eh, escriba, escriba así acepta a Cristo como tu salvador personal Amén. si hay alguna necesidad pues, escriba lo que vamos a estar orando el pastor Miguel Río para el comité. ¿Cuál es la pregunta? Sí, el señor Jerónimo Vergara. Eh, Jerónimo sí, Vergara. Sí, dice, bendecidos sean todos desde Paraguay. Eh, Paraguay. Eh, con bajo un jugo de dan <risas> eh, Escucha eh, Escuchándoles, esa, esas clases suena muy bien, pero nosotros vivimos afuera de la nación, además no tenemos plata para pagarlas en este Paraguay. Sí, en, en, en tengo que preguntar, pero ya en Argentina está llegando el programa y la manera del, de la universidad operar es que muchos de estos países que, es, que no tienen la capacidad financiera que tenemos nosotros, ellos tienen otros arreglos y yo sé que por ejemplo en África hay varios centros que no pagan los estudiantes nada así que podemos averiguar si el hermano me llama o me testea al 319-8300 con mucho gusto averiguamos qué podemos hacer por los hermanos de Paraguay, claro que sí si no hay más nada faltan tres minutitos para concluir el programa siendo obedientes a las reglas de Radio NSER eh, dice que tenemos por aquí Francisco Morales, Luis Rodríguez, Ana Rosa y nuestra hermana Aurea Rosario. También tenemos Idalia Pérez de Caguas y Sonia Colón de Argentina. Pastor, le damos nuestras más expresivas gracias. Usted, eh. Bien agradecido de que haya sacado un tiempo y no fue que le sobraba el tiempo, no, no, no, pero... eh, que la sacó de... De su tiempo tan ocupado. Agradecido y le voy a pedir, por favor, que eh, haga una oración de despedida. Claro sí. El mundo está convulso. Amén. Eh, hay mucha, mucha eh, situación mundial. Los presidentes están en una situación bastante difícil. Eh, no solamente por el COVID, sino situaciones políticas sí, también. Sería. Así que le voy a agradecer que usted despida Amén. Eh, este culto este, este programa con, con una oración que Amén. Señor te damos gracias gracias porque tu palabra dice que cuando el mundo se mueve Señor que cuando los fundamentos se mueven que harán los justos los justos esperaremos en ti oramos por el mundo oramos por tantas situaciones que están pasando en Afganistán en Haití alrededor de todo el mundo oramos por paz por sabiduría y para que los gobernantes miren al cielo y reconozcan, Señor, que necesitan de ti. Oramos por cada vida que ha estado escuchando y estado viendo este programa. Aquellos que están enfermos, en el nombre de Jesús, reprendemos toda dolencia y toda enfermedad. Padre, declaramos lo que tu palabra declara, que son sanos para gloria tuya. Si alguno de ellos hoy abre su corazón para que tú entres, te pido, Señor, que perdones los pecados y que puedas escribir el nombre de cada uno de ellos en el libro de la vida. Trae fortaleza, dirección y sabiduría, y bendice, Señor, esta casa, que está llevando, Señor, aleluya, oh Dios mío, eh, fielmente este programa para bendición de muchos. Bendecimos a aquellos que han estado con nosotros, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. en nuestro canal de, de YouTube, Radio Ebenecer Arroyo Puerto Rico. También. Amén. Ah, pues, eh, se va a repetir entonces sí. el programa, se va a repetir en la programación de eh, YouTube, el eh, canal TV de Radio Ebeneser. Muchas gracias, Pastor. Gracias a ustedes. dejamos que pueda salir, bendecidos cada uno de los oyentes, que aquellos que están enfermos reciban salud en el nombre de Jesús. Así que muy, muchas gracias por haber estado con nosotros. Dios me lo bendiga a todos. Amén. Amén.